Sergio Berdinelli es un baterista fundamental en la escena del jazz en Latinoamérica, dueño de un estilo propio muy particular y riqueza técnica. El sábado 6 de agosto, acompañado de Aarón Flores en la guitarra y Sabino Paz en el contrabajo, ofrecieron un increíble concierto en la Sala Teatro Luis Cabrera de la Casa de Cultura de la capital poblana.